Iván es todo lo que yo tengo. Iván es una persona con un carácter impresionante, con una determinación y una personalidad increíble. Él sabe siempre lo que quiere hacer, lo que no quiere hacer. No puede estar quieto, tiene que tener siempre alguna actividad. Iván tiene una parálisis cerebral en, ...producida en el mismo parto... ...nació así. Él estuvo ingresado año y medio en el materno... ...me dijeron que iba, iba a ser un vegetal... ...entre mi madre y yo decidimos... ...va a ser eh, tratado como un niño sin discapacidad... ...eso es lo primero que decidimos... ...va a ser uno más. ...lo que hacían los primos, lo hacía él... ...los primos iban a la playa, él le iba a la playa... ...los primos iban al campo, él le iba al campo... ...él no tenía ningún tipo de... ...de no, tú no puedes. Me dedico un poquito a la rehabilitación... ...sobre todo de, a nivel neurológico... ...de afectaciones neurológicas... Con Iván, eh, sobre todo lo que estoy trabajando es que sea capaz de controlar los movimientos autodirigidos porque él eh, tiene movimientos muy espásticos y a veces le cuesta controlar cuando coge cosas. Sobre todo también lo que intento es fomentar la manipulación. Eh, pues Iván es un tipo de coordinación, eh, fortalecer la piernita, los brazos y equilibrio, sobre todo equilibrio, porque en el agua lo... Eh, se mantienen mejor que fuera, entonces, y nadar sobre todo para fortalecer todo su cuerpo. Pasa los aritos de un lado al otro y los coloca en el cono para que con su brazo pueda estirar. Y el otro es con el collarín para hacer movimientos con sus piernas. Tenemos una especie de semanario, que es un proyecto que estoy haciendo con él. ...para ayudar al propio chico... ...a comunicarse con el resto de compañeros... ...y así a él también le ayuda a sentirse más... ...que se puede comunicar, eh, se puede expresar... ...y no se frustra porque era algo... ...que de hace unos años atrás pues... ...le sucedió bastante. La peor barrera de yo siempre lo he dicho... ...lo peor que yo he pasado... ...no ha sido mi hijo... ...ha sido la gente... ...porque sobre todo mentalmente... Esta sociedad no es accesible. Una persona con discapacidad no es una persona menos, como se decía antes, menos válida, menos válida. Simplemente es válida para otras cosas que a lo mejor yo no soy. Mi hijo me ha enseñado a mí más de lo que me ha enseñado nadie. ¿Te le gustan los teatros, los musicales? ¿Qué más te gusta? Lo de la Guerra de la Reina, hombre, una fiesta de cumpleaños, aquí no. ¿Te sientes feliz? Pues a ver, dedícale la sonrisa. ¿Cómo es la sonrisa? Una gran sonrisa. Nadie sabe lo que es tener un amor incondicional sin pedir nada a cambio. Simplemente incondicional y para siempre.